Bienvenido. En el presente vídeo le mostraremos cómo subir un manuscrito a la revista Harvard Deusto Business Research. Como podemos observar, ya estamos logueados con nuestro nombre de usuario, así que a mano derecha haremos clic en Make a Submission. Aquí deberá leer detenidamente los requisitos del manuscrito y a continuación hacer clic en Make a New Submission. Lea el Copyright Statement, selecciona la sección que corresponda, particularmente en el caso de ser un Special Issue y confirme la lectura y aceptación de los requisitos del manuscrito. Puede añadir, de ser necesario, algún comentario al editor. A continuación, deberá subir el manuscrito, desde donde también puede añadir anexos seleccionando Other en este menú desplegable. Una vez subido, les permitirá retocar los metadatos del archivo de ser necesario en esta pantalla y a continuación podrá añadir algún anexo si es de menester en la próxima página deberá usted introducir los metadatos del artículo particularmente el título, subtítulo y abstract ajustados a la normativa editorial además también puede ver y editar la lista de los autores usted ya figura y puede añadir el resto de colaboradores. Resulta importante destacar el ORCID, pues mejora la trazabilidad de los autores y de sus Papers. Adicionalmente, debe marcar si este autor deberá recibir correspondencia igual que usted. Una vez aceptados los términos del autor, finalice su submission haciendo clic en Save and Continue. Confirme que está conforme con todo aquello que ha subido y el clic en Finish Submission. De ser así, recibirá pronto noticias del editor.